FENASCOL visibiliza las regiones por una toma de conciencia, 11 de octubre, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Educación, asociatividad, accesibilidad y ajustes razonables, participación ciudadana y política pública. Juventud y reconocimiento de la LSC Arte y cultura Esto será el 11 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Será una transmisión en vivo desde el Facebook de Fenascol. ¡Bienvenidos!